que queremos construir realmente nos salga más barato y estamos buscando la manera de lograr eso de lograr un mejor precio muy bien miren muchas veces queremos comenzar ese proyecto de construcción que tenemos pensado comenzar ahora en el 2020 ok y queremos hacer nuestra casa y cuando nosotros pensamos en hacer nuestra casa Queremos una casa que sea moderna, una casa que sea concepto abierto. Nosotros queremos que esa casa moderna y esa casa concepto abierto que queremos construir realmente nos salga más barato. Y estamos buscando la manera de lograr eso, de lograr un mejor precio. Y muchas veces me dicen, calderón ¿qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo bajar el costo de la construcción? Porque realmente me lo encuentro muy caro. ¿Cuál sería la vía de yo poder lograr esa casa concepto abierto? Que realmente se asegura ¿okay? que mantenga la misma calidad de vida que tiene la casa, pero a un mejor precio. Esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa con eso? Fíjense bien en esto que les voy a decir: todas las casas o todos los proyectos de apartamentos se pueden dividir en tres fases, en tres grupos. ¿okay? El primer grupo va a ser lo que se llama el grupo de obra civil, ¿okay? el grupo de obra gris, o como le dicen popularmente, el cajón en donde ahí en esa primera etapa vamos a tener lo que son las estructuras lo que son los cimientos los encofrados toda la parte del acero y las varillas ok las paredes los techos ¿m? y los muros esa va a ser la parte delicada esa es la parte peligrosa esa parte la tiene que realizar la debe de realizar obligatoriamente un arquitecto que se haga responsable de esa dirección técnica para poderle a a garantizar con los años que la casa responda bien frente a un huracán que responda bien frente a un terremoto Dios no lo quiera que responda bien totalmente y que cuide la salud de los que vivirán ahí o los que van a estar en ese puesto de trabajo por eso es fundamental que la obra civil la obra el la estructura la haga un arquitecto entonces luego de ahí las siguientes dos etapas que son acabados y terminaciones las cuales en esas dos representan muchísimo más del 60% de lo que cuesta la obra en esa etapa si sí nosotros podemos tomar participación en esa etapa no son etapas de peligro no son etapas que realmente meriten un riesgo ok por ejemplo pintar una pared no tiene ningún peligro entonces ese por ciento que cobra el arquitecto o que cobra la compañía constructora que en el presupuesto se llama dirección técnica y responsabilidades que es un 10%, ¿ok? Según lo que del el código, es un 10%. Nosotros no lo podemos ahorrar, porque para pintar una pared no se necesita obligatoriamente una dirección técnica de un arquitecto. Nosotros mismos la podemos hacer, o nosotros mismos podemos contratar eh, los albañiles para que pinten una pared. Entonces ya es una partida que ya estamos bajando un porcentaje. Hay otras partidas como son colocar una ventana, ok? O colocar una puerta que realmente obligatoriamente no necesitan la supervisión técnica de un arquitecto. Podemos contratar nosotros un ebanista que vaya y coloque las puertas y coloque la ventana. De esa manera que ese 10% de dirección técnica vuelva a bajar, ok. Cuando nosotros vamos ya a colocar la loseta del piso, si vamos a un piso de porcelanato todo mármol. También nosotros podemos ir comprar nuestro material y contratar un pisero que no coloque los pisos. Porque aquí tampoco tenemos ningún riesgo laboral. ok Una casa no se va a caer porque esté mal pintada, para que me entiendan. Una casa no se va a caer porque un piso no quedó un poquito derecho. Una casa no se va a caer porque la ventana sale más o entra más. No se va a caer. Entonces nosotros debemos de contratar lo que realmente necesitamos ¿qué necesitamos? Si sí necesitamos que la casa estructuralmente funcione, que la casa estructuralmente realmente responda, producimos un, un huracán como lo dije anteriormente, sí lo necesitamos y esa parte es obligatoria con un arquitecto. Pero fuera de ahí colocar un baño, ¿ok? O colocar un lavamano, o colocar realmente un tope de cocina no tiene ningún riesgo. Lo podemos contratar por fuera, ¿ok? Con un ebanista que nos coloque los elementos. Okay, con un promeno que no coloque la parte de lavamano porque son cosas muy simples y ese porcentaje de dirección de posibilidad técnica no los ahorramos ok así como muchos otros nos no podemos ahorrar porque realmente estamos contratando sencillamente lo que necesitamos hoy y haciendo esta operación okay? y dividiendo el presupuesto en esas etapas si sí podemos lograr dos cosas Que la casa sí mantenga ese concepto moderno Abierto que queremos okay, Con un nivel de seguridad Pero que nos salga más barato Me doy a entender Cada vez que pidamos un presupuesto Un arquitecto o bueno, Es bueno que se lo pidan por etapas Que se lo dividan Lo que es obra civil okay, Lo que tiene que ver con la parte del hormigón Armado y las estructuras Lo que tiene que ver con las terminaciones Aparte, eso quiere decir piso Pañete, que es muy importante okay, Pintura revestimiento de paredes ese tipo de cosas en otra etapa y ya en la última etapa lo que tiene que ver con los baños y la cocina de esa manera se van a dar cuenta que esas dos últimas etapas terminación acabado van a representar por encima del 60 en la mayoría de los casos ya sea que vayamos a construir una casa o que vayamos a construir apartamentos pequeños para rentar entonces si ustedes creen que este video les puedo ayudar les pido que se lo compartan a un compañero también, si tiene algún mensaje, me puede inscribir ahora a nuestro canal de YouTube. Y también me pueden inscribir ahora a nuestro WhatsApp. Yo soy el Calderón, especialista en diseño y construcción de casas moderna aquí en República Dominicana.